Hay algo cerca ¿Vinimos a cazar un Pokémon para ti? Ok, tal vez Estar juntos y revivir los viejos tiempos, nuestra niñez Eso quiero Un Pokémon, ya te lo había dicho Este asunto ya ha estado en mi cabeza, ¿sí? ¿Eso? ¿Hay otras bombas emocionales que quieras dejarme caer? Tal vez luego Bien, recuerda que atrapar un Pokémon no es cuestión de habilidad ¿Así que tú puedas, amigo? ¿Sabes? No todo el mundo se le... ve bien usar y le gusta... No le gusta nada... ¡Lo logré! ¡No puedo! ¡Malo, ¿verdad? ¡Corre! ¡Me eligió! Mi madre... Oye, no sé si te sonará cursi o Cora, yo también me iré Sí, pero eso está bien Tienes que hacer lo que es mejor para ti en el... ¿De seguros? ¿Valuador de seguros avanzado? No, de hecho es... ¿Qué? ¿Cinco mensajes de voz? ¿Por qué cinco mensajes? Tal... Le... El departamento de... El detective muere en accidente de auto generosa idea este breve video informativo que le da la bienvenida a Rain City Entrenaban para usar sus extraordinarios poderes para el bien común Un hombre cambió todo en edad degenerativa Renunció a su corporación Y buscó una de mí mismo Y descubrí cómo lograr eso en sociedad con los Pokémon Un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir en paz Batallas sin entrenadores. Sin pokebolas. Sí. Bien. Mi padre era el mejor de los mejores. Era un arlo perdido a Elia, su compañero. ¿Compañero? Sí. Tal vez parezca gruñón por fuera, pero te aseguro es un Pokémon. Me parece recordar a Harry diciendo que quería Pero, Tim. Es que bueno, me crió mi. Esta es su dirección. Eso. Te llevaré allá, Tim. Seguro que él te amaba más que a nada en este mundo, sí. disculpe. ¿Quieres asaltarme o solo molestarme? Viene conmigo. Acabas de entrar a una gran historia. Está ahí, esa es la verdad dura. ¿Ves, joven? No sé. Para eso. Trabajo todo el día en su periodístico. Ay, no, no, ahora no, ido que interrogo una cuenta un poco. ¿Qué? ¿Qué? Harry investigaba algo grande. Apenas lo conocí, no lo había visto. ¿Y tu visto, compañero menos? Pokémon? No tengo. ¿Por qué todo el mundo. fato? Y encontraré la historia. Ok, buena suerte. ¿Quién es? it? está right, bien, Johnny, pero ¿qué about mi dinero? Ni una excavación en Brave City. es esa so cosa? Cool, ¿Hay alguien ahí? Sé que tú no puedes entenderme, pero... Tú acabas de hablar. Wow. Acabas ¡Entenderme! De... ¡Basta! No sabes que solito he estado. Voy a vomitar No, no entiendo, no No me hables, estoy alucinando Yo soy el que alucina ¿Y tú? ¡La patán. locoatán! ¡Levántate, niño! ¡Viene! ¡Es que no? Muy bien, no fue buena idea lo del cuchillo Aquí hay otra cosa ¡Como niño, corre! ¡Se lo quieren derrendar! ¡Es una masacre! ¡Una vida susto. ¡Nadie vino! ¿Qué insensible Creo que les gusta que te Tú, Ya me contarás cómo te fue con estos taipan zombies. ¡Muere como él! Por nada te pongo un 10. ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! corre Siempre pensé que los usabas de Hilo dental el ¿no? gana, sí! Pica, pica. eso? Era un gas. Estuve inhalando ey, un gas. Ey, ey. Por accidente, estuve inhalando gas. No puedo hablar con la gente y ¿Sí? solo oyen pica, pica. No me acarician, no, oyen... no me besan, no me manosean. es el destino? No es el destino por qué estabas en este de PA? Vi... ¿Cómo sabes su nombre? ¿Te invito a un café? Ahí estaba. En medio de la nada, con un severo caso de amnesia. Sí. A lo mejor se metió en el bien, se convierte en mal El mal se convierte en peor Espera, ¿a quién le llamas a nadie? Eso no puedo ayudarte Como ya dije, tengo amnesia No me acuerdo de nada Con extra shot Negro, negro, gracias, guapa <risa> Niño, soy un grande... de una cosa, ya sabes, que se siente En serio, lo sientes Es algo que... Te tengo malas noticias porque... Harry murió, te equivocas, lo siento ¿Ah? Viene el informe policiaco oh. que murió Solo porque la policía ¿Alguien dice que yo estoy muerto? Porque si yo estoy vivito y coleando, Harry también anda por ahí Y te voy Harry fingió su propia muerte oh, oh. En ningún no, un... no, sentido no. Pero las dos primeras sí convencen No, uh, Ya me voy, punto ¿Entendiste? ¿Y qué tal un detective de clase mundial? Porque si quieres encontrar a tu... Pedirme. Oye niño, no hay nadie de quien despedirse Escucha, tú puedes hablar que nos ha unido Y esa magia se llama Esperanza lo sientes, lo sientes en la chapita. No puedo creer que... Te veré aquí. Mantén el sofá. No, no, voy a dormir en el sofá. Bueno, entonces tú duerme en la tina, Selina. ...el lugar. Busco pistas de mi pasado. ¿Es tu cuarto? No. Y Harry, que... Tu cama de la infancia es de Pikachu. Es una coincidencia. Perdón, habla un poco más. A ver, a ver, a ver. Tantas tarjetas Pokémon, los pósters de batallas, hay un... ...mudar a la ciudad y pasar a más tiempo con los Pokémon que con su hijo. Mm, sí, sí, pista. No, no lo es. Es mi... Man. ¿Y esto qué es? Mucho trabajo ¿Serial? Son caras y pistas ¿Esto qué, qué significa? Que estimula mi memoria, recrean Mira, huele Jamás voy a oler tu dedo Cobarde Así que pienso Que Harry Descubre el caso nosotros O averiguar tanto que ese criminal o criminala Tenga que salir Riesgo de incendio, solo hay basura y de... papeles Y reportera novata de CNN que escribía una historia sobre Harry Es una metáfora Oye, me estaba tomando eso también me estaba tom... Ah, pisado. ¿Qué tal? Soy Roger Clifford La armonía. Organizaremos el desfile más grande en la historia de Rhymes, los humanos y los Pokémon. Y... Corte. Ciudadanos. Visionario icónico, de verdad. Que salvador del mundo. Eh, sí. Dame la espalda, como siempre lo hiciste. ¡Ya Por cierto, a nadie. ojitos. Señor Clifford. Señor Clifford. Tal vez tenga una... Portamos rumores, chismes, ni habladurías. No es Aprenda a vestirse mejor ta, ta, ta, ta, ta. Ahora no es realmente un, un buen momento Sí, vi eso Es que si no me quemo Ya tienes un compañero Pokémon uh -huh. ¿Tú, Oye, Ay, qué rico, qué rico. escúchame Ay, ¿qué pasó? En su oficina Vamos a su oficina Sí, es un don, yo puedo hablar con el niño y él puede hablar conmigo Oye, no me dijiste que... No, okay. perdón Ok Harry tenía un informante en los muelles Estuve ahí, ¿qué crees? Se me da muy bien estar solo y de noche Nada más de Deberíamos irnos, así que... Sí, ya mejor me... ya vamos Sí sabes que tu mamá no cuenta Esto es humillante Cada paso tuyo son mil para mí Y mis pulmones son del tamaño de un... ¿No fue el gas? ¿Y si esto es hereditario? ¿Eh? ¿Y si Harry también entendía tu voz tan molesta? No, no. tengo suficiente hablando contigo ¿Qué es eso? Uh. You, eso Es un Mr. Mime El de Harry me habrá visto con él ¿Eh? El, El informante, informante de Harry Casi ni se mueve Nunca te digas eso oh, Subió a una moto Se Cayó muy feo, Tim Y no traía puesto casco Y te ves más rudo, enderezate Óyeme bien Podemos hacer ¿tubos, sí. ok, una lata Salir, alejarse, alejo a la oh, chica no, no, no. Creo que ahora sí me rompí algo Ah, sí, sí, sí, sí, sí pongo. Creo que el truco es entender cómo piensa No, hay una puerta, tal vez No la vi porque es invisible ¿Ah? Sí ¿Algo? No Fal. Un salero, estás cocinando no. Cocinar es seguir el corazón no Me gusta, me gusta mucho Mucha risa, ¿verdad? Sí ¿Esto te da risa, eh? Tramas Así es, Mr. Mime <risa> Estás a punto de ser Repartía R Expresión corporal ¿Dónde? Círculo, casa um, Redondo la cúpula, um, el origen ¡Golpe crítico! ¡Daño a Aris! ¡La bola sombra! Ven, vayamos a investigar y hasta aquí Y frecuentaba este lugar porque alguien aquí sabe algo de algo que alguien ya nos encontró Wow, me encantaría ver el historial de búsqueda Casi acaba con mi premiado Charizard La última vez que vino Charizard, no me abrigo, hombre Mira esto sí, Perdón ¿Qué es? A mi Pokémon ¿Qué se te perdió? ¿O a mi abrigo? Quiero saber a qué vino su compañero anterior Solo eso ¿Gana qué? Te sí. sí. sí, diré todo lo que quieres saber Pikachu, Pikachu contra Charizard, Charizard. Son estiramientos ligeros. Nunca resuelvo las cosas como vengan. Ya he enfrentado a este tipo. Así que lo haré otra vez. Enfrentado. Solo usa tus poderes. Usa el ataque rápido, la descarga... ¡Ay, ¡Ya sé que me dejé! ¡Comiencen! ¡La taclada de voltios me paraliza! ¡Usaré el ataque trueno. ¡Ay, bien! ¡Está funcionando! me olvidé cómo usar mis poderes! ¡Corre! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡No, no! ¡Pikachu, quieres llorar? ¡No, no, pikachu quieres llorar no no no ya lo tengo, amigo! ¡Ah! ¡Qué le están haciendo a mi bebé! ¡Y en el camino! Oh, uh oh. Eso no es bueno. <ríe> ¡Salvaje! lo que sabes! ¡Alguien. Uh, ¡Buena atrapada, niño! ¡Ya vamos! ¡Qué terrible! ¡Magikarp! ¡Evolucionan diálados con un empujoncito! ¡Cuidado! Ah. Oye, Tim. Yo no. Ah, ¡Te dije que Magicarp no era inútil! Cambié de planes porque lo encontré. No entiendo de qué habla. Su último caso tenía que ver con batallas clandestinas. Por eso fui allá. Hay un químico. Voy a decir eso. Puedo sentirlo, teniente. En mis huesos. No me gustó. Es muy difícil aceptar una pérdida. Está muerto. Tim. Debí abordar ese tren. Morir mi madre. Me distancié de mi padre y después él quiso que fuera a vivir con él, pero... no creí interesarle. Nunca lo perdoné por eso. Pero... es muy tarde. Tres. Tal ¿Mm? vez no tenga ningún recuerdo. Pero esto sí no. de nadie. Y te diría que lamenta mucho todo. No he sido muy amable contigo. No, la Aún nos falta resolver un misterio. ¿Cuál? El tuyo. En serio, me encantaría. Gracias, señorita Moro. ¡Wow! ¿Qué pasó? Que esa grandeza en tu interior. ¿Eh? Veo que te acompaña el Pikachu de Harry. Era muy inesperado. Este compuesto pesa cuando el origen resultó ser mi propio hijo. Pokémon sacan lo mejor de nosotros. Por desgracia, de Pokémon creo que ha vivido bajo mi sombra tanto tiempo que desde que mi enfermedad me redujo a esta silla, Roger controla. Harry es el único en quien puedo confiar Por el... Tu padre Está con ti Imagen holográfica avanzada A partir de videos policiales Nos permite ver lo que la policía no puede Soy yo, estuve con Harry en el choque. Me voy a ayudarlo De los restos fósiles del antiguo Mew No lo puedo creer No, no, no, no, no. ¿A dónde se lo llevó? Eso tú debes resolver. Las segundas oportunidades son especiales, niño. Enmendaremos. Si sí, Roger Clifford es la clave de esto... Entonces, necesitamos a alguien que... Gracias por venir. No me hables. Ok. Lee esto. Marte, tú eres un caso perdido. Entré a la computadora de Roger por fin. ¡Guau! Wow, ¿Cómo lo hice? por Clifford hasta encontrarla. Y te presento Tengo que cerrar las instalaciones La misma noche que Harry Goodman desapareció ¿No te emociona? Sí, hasta se hizo pipí Entonces, no Es lo que encubren ¿Qué tal si vamos a averiguarlo? elevador ¿Para que tu cabeza no explote? ¿Y eso nos mate a todos? ¡Sadak! ¡Sadak! Nunca había visto que un Pokémon se gorra Sí, es raro ¿Qué? nada, en realidad me preguntaba quién Lo sin camisa Perdió una beca por experimentar con los Pokémon Porque trataba de controlar Una silla de bebé junto a una bomba Lee los letreros Prohibido acercarse El accidente debió ser Niño Ella está buscando peligro Si la quieres con serenidad y responsabilidad En la toma de decisiones, ¿qué hace? Para que podamos colarnos ¿No? ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa Tenga amnesia, sé que... Esta es la peor y... No estoy seguro Prueba 22 ¿Aumento de poder? Dale. Ya no ha empezado Se diría que intentan manipular, comentar esto de la doctora Lorant. Creo que aún funciona. Acceso remoto iniciado. Día 42. Después de mucho ensayo, ¿Meotú tú salió de este lugar? Vida total de libre albedrío. Lo que a su vez usaron a Mewtwo para hacer el R. Y lo probaban en. El... el enlace neural está en operación. Alerta, nivel. De... Así debió ser como Mewtwo escapó. Por fin tenemos algo. Mewtwo. Escapó hace casi 10 de... Y nunca había participado en eso. Quiero creer eso, niño. Pero seamos honestos. Tú no. ¡Hay que regresar a! el momento es ahora, pato neurótico. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Sal ¡Algo anda mal! Causan alucinaciones! ¡Nada de esto es real! Cambio climático! Hay un ojo Un ojo Es el jardín de las torterras Aquí estoy, compañero, aquí estoy Me, Me cuidas la espaldita hey, hey, Amigo Está herido. Por favor. Pero sabe. Por favor. Te lo suplico. ¿Dónde estoy? ¡Vamos! Oye, ¿de qué está hablando? No tengo idea. ¡Cámara atención Mi Vida es malvada! Siempre he creído que los... Po Espera, necesitamos hablar de eso. Ya resolvimos el mío. Ya sé quién soy. Soy el mismo que traicionó a Harry. Traicionarte a ti. No harías eso, no. No me importa lo que vi. Sé, sé quién eres. ¿Cómo es con eso? Estarás mejor sin. Mí? Ven acá, Pikachu. No. ¡No! ¡No! te necesito ¿Sabes? Sí, por... que... Es. Perdóname. Team. No, no lo está. Ya es hora. El desfile Pokémon del décimo aniversario de Rime City dará inicio. No, no, tú da la noticia, tú. Yo voy a hablar con Howard. <tose> Stevens, la, la becaria de CNM. ¿Podrías? Sí, um, tengo un <tose> shot. Entenderé poder interior... Y es Pokémon ¿Sí? Conozco este lugar Estrellas Greninja Significa... ¿Que Mewtwo intentaba protegernos? ¿O, o que no quiere que veamos? Un segundo... Howard habría visto eso ¡Eh! ¡Tiene a Mewtwo aquí! Espera, que tiene? ¡Tim! La funcionó Bien hecho, Tim Tú y el Pikachu de Harry me... Pero comenzó a hacer preguntas Tuve que detenerlo Trató de matar No escapar ¡Ah! Todo por hoy, gracias. Con permiso ¿Qué tal? Oh, hola oh. Antes de que empiece el Vamos. Mewtwo tiene el poder De transferir el alma de un solo Los grupos el gas era no! habitantes de la humanidad! Los Pokémon pueden evolucionar en versiones mejoradas de ellos. ¡Que tus Pokémon no respiren el gas morado! ¡Yoshida sí solicitando refuerzo! No! ¡Todas las unidades procesadas! ¡Dígale! ¡No! lo no! recibes no! con una... Ok. Este es el peor de. ¡Salta! Esto hace que mi descubrimiento. Pita para que empiece la fiesta. Si ¡Sí se puede. ¿Crees que tú puedes cerrarle el paso? El enlace neural, ¡Ah, detrás de ti, no, no, no, no, no, no, no, no, para, para, para. Por favor, no, eso no, no, no, no, no, era ese! ¡Uno de los experimentos genéticos de mi padre! Un débil intento Un Pikachu no... ¡Qué has hecho! Tim! ¿Estás bien? Perdóname, pero. Porfa, dime que puedes reparar esto. Pese a todos sus defectos, en el fondo, además tenía idea? Es correcto. Bien, la contarás ante la cama. El daño que su padre ocasionó, iniciando con los Pokémon con los... Oh. Oye, cálmate. Tranquilo. Ok. No. ¿Camina? Mira, ¿de qué están hablando? no son malos harry goodman no puedo reparar al padre tu memoria se habrá ido. regresa con el hijo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 Recuerda que atrapar un Pokémon no es cuestión de habilidad Así que tú puedas, amigo ¿Sabes? No a todo el mundo se le... De bien usar y le gusta No le gusta nada ¡Lo logré! <risa> ¡Aún puedo! ¡Malo, ¿verdad? ¡Corre! <risa> ¡Me eligió! <risa> Mi madre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 Sin entrenadores. Sin pokebolas. Sí.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 Juro que él te amaba más que a nada en este mundo Disculpe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 Ok, buena suerte. ¿Quién es? Está bien, Johnny. Pero ¿qué pasa con mi dinero? Comí una excavación en Rime City. ¡Esa cosa! ¿Hay alguien ahí? Sé que tú no puedes entenderme, pero... ¿Tú acabas de hablar? Wow acabas ¡Entenderme! ¡Basta! No sabes que solito he estado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 Nadie vino, ¿qué hice encima? Creo que les gusta que te. Está ¡Tú! ¡Ya me contarás cómo te fue con estos Taipan zombies! ¡Muere como él! Por nada te pongo un 10. ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡Oh, ya corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo! yo Siempre pensé que los usabas de hilo dental. ¡Venga, venga! Oh, ¡No! ¡Sí!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 You, eso Es un Mr. Mime Quiero de Harry me habrá visto con él ¿Eh? El, El informante, informante de, Harry. de Harry Casi ni se mueve Nunca le digas eso oh, Subió a una moto Se cayó muy feo, Tim Y no traía puesto casco Y te ves más rudo, enderezate Óyeme bien ¿Podemos hacer... Tuvo sí, ok, una lata Salir, alejarse, alejo a la... Ah, creo que ahora sí me rompí algo Ah, sí, sí, sí, sí, sí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 que alguien ya nos encontró. wow Me encantaría ver el historial de búsqueda. Casi acaba con mi premiado Charizard. La última vez que vino. Arwen no me abrigo, hombre. Mira esto. perdón. eso? A mi Pokémon. ¿Qué se te perdió? ¿Fue a mi abrigo? Quiero saber a qué vino su compañero anterior. Solo eso. ¿Gana? ¿Qué vancha Te diré todo lo que quieres saber. Pikachu contra Charizard. Ok,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 ¡No, no, no, no, no, no! ¡No, no! ¡Pikachu, quieres llorar? ¡No, no, no! ¡Juega! ¡Yo lo tengo, amigo! Ah, ah. ¿Qué le estén haciendo a mi bebé? ¡Quítate el camino! Oh, uh oh. Eso no es bueno. <ríe> ¡Eres un salvaje! ¡Dime lo que sabes! <ríe> ¡Alteo! Uh, ¡Buena atrapada, niño! ¡Ya vamos! ¡Qué pez terrible! ¡Magicarp! ¡Evolucionan guiados con un empujoncito! ¡Cuidado! Ah. Ah. Oye, tío. Yo no. ¡Ah! ¡Te dije que Magicarp no era inútil! Cambié de planes porque lo encontré.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 Y te diría que lamenta mucho todo. No he sido muy amable contigo. No, la verdad. Aún nos falta resolver un misterio. ¿Cuál? El tuyo. En serio, me encantaría. Gracias, señorita Andorra. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? Que esa grandeza en tu interior... ¿Eh? Veo que te acompaña el Pikachu de Harry. He muy inesperado. Este compuesto... ...esa cuando el origen... ...resultó ser mi propio hijo. Pokémon sacan lo mejor de nosotros. Por desgracia, des Pokémon. Creo que ha vivido bajo mi sombra tanto tiempo... ...que desde que mi enfermedad me redujo a esta silla... Roger Contreras.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 que tenga amnesia, sé que esta es la peor y no estoy seguro. Prueba 22. Aumento de poder. Ya no ha empezado. Se diría que intentan manipular comentar esto. De la doctora Lorant. Creo que aún funciona. Acceso remoto iniciado. logramos día 42. Después de mucho ensayo. ¿Tú salió de este lugar? total del libre albedrío. Lo que a su vez. Usaron a Mewtwo para hacer el R. Y lo probaban en. Y... El enlace neural está en operación. Alerta, nivel. Así debió ser como Mewtwo escapó. ¡Por fin tenemos algo! Mewtwo. Escapó hace casi de. Harry nunca había participado en eso. Quiero creer eso, niño. Pero seamos honestos, tú... Hay que regresar a... momento es ahora, pato neurótico. Hazlo, Sal Algo anda mal. causan alucinaciones. Nada de esto es real. Cambio climático. ¡Corre, corre, corre! corre ¡Niño! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tenemos que hacer algo y tenemos tres opciones! ¡Caer y matárselo es una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Es el jardín de las torteras. Aquí estoy, compañero. Aquí estoy. Me, Me cuidas la espaldita, ay, ay, ay. amigo. ¡Está herido! ¡Por favor! Pero Saber, por favor, te lo suplico. Oye, de qué está hablando. No tengo idea. ¡Cabrón, contención! es malvada. Siempre he creído que los po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 el desfile Pokémon del décimo aniversario de Rhyme City dará inicio. No, no. Tú da la noticia. Tú. Yo voy a hablar con Howard. ¿Sí? Stevens, la, la becaria de CNM. podrías? Sí, um, tengo. Entenderé tu poder interior Y es Pokémon ¿Qué? Conozco este lugar Estrellas Greninja Significa... ¿Que Mewtwo intentaba protegernos? O que no quiere que veamos Un segundo... Howard habría visto eso ¡Eh! ¡Ah! ¡Tiene a Mewtwo aquí! Espera que tiene Tim Ya funcionó bien hecho, Tim. Tú y el Pikachu de Harry me... Pero comenzó a hacer preguntas. Tuve que detenerlo. Trató de matar a escapar. No por hoy, gracias. Con permiso, ¿qué tal? Oh, hola, antes de que empiece el desvío, Todos, Mewtwo tiene el poder de transferir el alma de un don. Los globos.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 Ok Este es el peor de ¿Saltak? Esto hace que mi descubrimiento Pita para que empiece la fiesta Sí se puede ¿Crees que tú puedes cerrarle el paso?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 Está abajo. No. Tim dijo que. era ese! Uno de los experimentos genéticos de mi padre. Un débil intentó un Pikachu que, ¿no? pero qué has hecho. Perdóname, pero... Porfa, dime que puedes reparar esto... <risa> Pese a todos sus defectos, en el fondo, ¿qué más tenía idea? Es correcto Bien, la contarás ante la cámara El daño que su padre ocasionó Iniciando con los Pokémon con los... Oh, Oye, cálmate ah. Tranquilo Ok no. Camina ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿De qué están hablando? Manos son malos. Harry Goodman, o no puedo reparar al padre. Tu memoria se habrá ido. Regresa con el hijo.